Boop, uh boop, -huh. Thank you. Hola, ¿cómo están? Estamos en esta ocasión en la Pinacoteca Diego Rivera. Ahora para mostrarles una exposición acerca de la artista Rocío Sagaón, la cual pues incursionó en varios ámbitos del arte. Eh, el más famoso creemos que o por el que es más conocido es el mundo de la danza, pero también hay este, cerámica y también tuvo alguna participación en el cine. Eh, entre ellas en una película junto a pedro infante dirigida por el indio fernández eh, proviene de una familia de artistas muy conocidos sobre todo su hermano nacho lópez y entonces pueden aquí disfrutar eh, un poco también de su este, colección privada de arte que incluye pues obras de toledo entre entre varios artistas más eh, sin duda una exposición muy muy interesante, les invitamos a que la visiten, la entrada es gratuita, así es que vengan a la Pinacoteca Diego Rivera a disfrutar de esta exposición de Rocío Sagaón.